Pregunta eh, clara, simple, sencilla, de respuesta corta. Tengo hoy unos pesos, ¿me conviene comprar dólares? Los dólares están caros. Muy ¿sí? caros. Están caros. Sobre todo si ¿sí? queremos. comprar... Estamos hablando del dólar blue. blue claro. claro. Para que tengamos una idea, el dólar más alto después de la crisis del 2001, que fue aproximadamente junio, julio del 2002, llevado a pesos de hoy son 298 pesos, más o menos, es decir, casi 300 pesos. Uh -huh. Quiere decir que un dólar que se está acercando a ese valor es un dólar de default, ¿cierto?, uh -huh. y que fue el más alto. Por supuesto, la historia no siempre se repite, ¿cierto?, hay factores que, que hoy son distintos al 2002, pero evidentemente implica que es un dólar que es está muy alto. ¿Cuánto puede subir? Bueno, obviamente va a depender de los escenarios de crisis más graves o no que vengan hacia adelante, pero hoy podemos decir que es un dólar caro. Hay otras opciones. sí. O, como uno siempre dice, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, sí. ¿cierto? porque si se cae una, cierto, uno puede eh, reservar la otra. Y uno puede hacer un mix, o sea, colocar parte en dólares y parte en, en otras inversiones, por ejemplo, un plazo fijo... Uh -huh o a ir a un banco que lo asesoren un poquito más y hacer un fondo común de inversión, uh -huh. donde ahí este, le dan un mix de, de opciones. Es sí. lo que más recomiendan a los bancos ahora, ¿no? Estos fondos de inversión. Y los fondos de inversión es un poco es el huevo de varias canastas, ¿cierto? Claro. Porque, digamos, hay un mix entre acciones, ¿cierto? Están los CDRs, por ejemplo, que son, que son bonos de acciones... ...digamos, de, de, de empresa, digamos, hay muchas opciones pero que Pero el hay. fondo de inversión, entiendo, Raúl, es que ya estamos hablando de otra liga. Bueno, si, si, si podés comprar 200 Exacto. dólares, Exacto. nada más, y no y, y, o menos, uh -huh. que no vas a ir a hacer un fondo de inversión. El banco te va a decir como... pero te, poner ¿te va a mirar nada, sí, raro, te, va, raro, te va a mirar ¿cierto? raro. Bueno, a ver, ¿cuál es el tema del ahorro? ¿Por qué queremos ahorrar y nos preguntamos? Antes, si teníamos alguna plata... ¿Cierto? Podíamos comprar dólares y el, el dólar se podía acceder rápidamente o no. Hoy es protegerse frente a la inflación, uh -huh. básicamente. Entonces uno tiene que bus eh, buscar opciones que evolucionen más o menos como la inflación. Claro. Una era lo que ustedes estaban hablando, ¿cierto? De mercaderías. Uh -huh. Uno puede ir uh -huh. a un mayorista, ¿cierto? Este, ahí ¿Por el qué mayorista, es? claro, los precios ahí evolucionan. ...al ritmo de la inflación... ...o este lugar tradicional y decir... ...dame todo esto en tortilla de papa... No, no, bueno. ¿Y, la frisas? ...y la friso... Es que, claro, es que, ...el problema de la es energía... Que, ¿no? ...es que debería ser todos los no perecederos... ¿no? Claro, es por quedarse con todos los no perecederos... Sí, sí. ...claro... claro. claro. Eh, eh, ...de hecho nosotros en, en mi familia... ...le llamamos el plan de bienestar... ...cierto... ...por, por una tradición familiar... ...que es el almacenamiento... claro ¿cierto? ...entonces uno debería cada tanto... ...y yo me acuerdo en alguna época... ...en que me quedé sin laburo... ¿Cierto? El, el almacenamiento me sirvió. Entonces, esa es una primera opción. Otra opción puede ser los depósitos que se ajustan por inflación, uh -huh. que son los UBA. ¿Cierto? Esas son opciones. Hay opciones que son precancelables y entonces hoy la tasa de precancelación es que a los 30 días, o sea, son a 90 días uh -huh. es el único problema, pero uno a los 30 días los puede cancelar eh, anticipadamente y le reconocen una tasa anual del 48%, que lo fija el Banco Central. Ah, está ¿Es bastante de bien. ¿Es plazo fijo? Son plazo fijo. ¿Un plazo fijo, plazo fijo plazo en plazo UBA? Banco? UBA, que se ajustan por inflación. Uh -huh. Entonces, es una alternativa. Sí. Y la otra alternativa es hacer depósitos a plazo fijo y los va renovando este, mes a mes, y hoy tienen un rendimiento, tasa efectiva, digamos que pues está en 53, fue el mínimo que puso el, el Banco Central, uh -huh. y he revisado más o menos los bancos, y es lo que publican, obviamente, si uno lleva mucha plata y es un cliente, digamos, muy importante en un banco, le pueden dar un poquito más, pero más o menos da un 68%, uh -huh. digamos, si uno lo va, lo va renovando con haciendo este, matemática financiera. Los chicos que por ahí sufren tanto con matemática financiera, ahora les serviría. ¿Qué, qué sería 60? renovarlo? Por ejemplo, yo pongo, no sé, supongamos 100 mil pesos de acá a un mes. Después y con pongo, el interés que me, que eh, me generó lo vuelvo a meter a un mes. Exactamente, así. eso es, uh -huh. capitalizar interés. ¿Sí? ¿Hay un mínimo de, para poner un plazo fijo? No lo sé, no, pero creo que es, es muy bajo hoy. Uh -huh. hoy hay una uh -huh. posibilidad. Y está claro. bueno, perdona porque además es, es sencillo, digamos, a través del home banking del teléfono lo hoy, haces. Hoy lo podés hacer en desde 12. el home banking. Y hay mucha ¿sí? gente que tiene la que le sobra algo de dinero en el mes, que son yo entiendo que en este contexto son los menos, eso también hay que decirlo, porque... El, el sueldo lo mejor, lo, ten, lo distribuís de tal forma que eh, por casualidad estás llegando a fin de mes. Pero supónganse que llegaron este, sobraron unos pesitos y no podés eh, comprar dólares porque tenés alguna restricción del Banco Central, porque en algunos casos todavía siguen esas restricciones para comprar dólares. Te parece que está carísimo el dólar blue. Y bueno, no, no tenés otra alternativa que meterte en un plazo fijo en algunos casos. En algunos casos, y no es una mala opción. Porque uno dice, bueno, está por debajo de la inflación, en la proyectada, sobre claro. todo, cierto que estamos hablando, de, ahora se habla de un 80, un 90% que puede ser. Pero no, no perdés todo, cierto. Es decir, lo peor es quedarse con los pesos en la mano que se van a terminar devaluando. Claro. Entonces yo creo que hay que mirarlo desde esa perspectiva. Tal cual. Raúl, estamos, y esto lo digo porque alguien, alguien me lo ha tirado así, ¿estamos fuera de moda con el tema dólar? ¿Es de, es de la gente de antes esto de quiero dólares, quiero dólares, cuando hoy hay eh, opciones de monedas virtuales, por ejemplo, lo que todo el mundo llama bitcoins, normalmente, ¿no? que es una moneda virtual, hay una variedad enorme de monedas virtuales. Sí, a ver, el, el bitcoin es una, es una estafa de largo plazo, ¿cierto? Epa. Porque Epa. es una burbuja, uh -huh. ¿cierto? Pensemos que los bitcoins no tienen ningún tipo de respaldo. Claro. ¿cierto? Es una bruja si fuera que papel está, moneda... Es una bruja que está explotando, ahora pues ha bajado el valor, bueno, pero... Juan Carlos de Pablo, que es un economista que yo respeto mucho, dice, yo no invierto en Bitcoin porque quiero dormir tranquilo. Apa. ¿Por qué pasa esto? Digamos, mi hija este, eh, ha comprado Bitcoin, la otra vez estaba llorando, ¿cierto? Porque, porque tienen eh, oscilaciones muy grandes. Es decir, obviamente, como, como toda moneda especulativa, puede ser una oportunidad de ganancia... Pero quizás tenés que ser en, en muy opción. rápido. Y tenés que ser, tenés que ser, muy, ser muy rápido. rápido Tienes que estar muy informado sí. y te puede sorprender. Elon Musk, ¿cierto? Larga alguna, eh, eh, digamos, su frase famosa, hizo caer uh -huh. el, los bitcoins de manera... Entonces, es una manera, una moneda muy volátil. Ahora, pero por ejemplo, El Salvador, creo, si no estoy equivocado, lo usa como moneda legal. Y Lo ha empezado a usar como sí. moneda legal. Y está teniendo un Yo problema no bárbaro. Sobre todo después de esta baja tan importante que tuvieron los uh -huh. bitcoins en la economía, claro, todo el mundo se pensaba ¿y ahora qué va a hacer el salvador? Claro. Este, es tremendo. Eh, insisto, tenés que estar muy informado y tenés que meterte en el ya en, en, en cosas muy muy particulares, muy específicas para tomar decisiones lo más rápido posible como para no claro. perder. Porque si no vas sí. a perder seguro. A ver, en términos muy sencillos es una moneda que varía mucho. En términos técnicos digamos una, una variable económica generalmente eh, tiene un promedio que Ajá. digamos y tiene digamos los extremos son muy bajos en el caso de, de la bitcoin los extremos son altos Es decir pues claro. la probabilidad de variabilidad es muy grande claro o sea, la puedes pegar como puedes perder claro bien. y depende cuando entres. cierto es decir puedes perder mucha plata entonces digamos a una familia digamos que está comprometiendo sus recursos yo no le recomendaría uh -huh. y ¿cierto? ahora, alguien que le sobra y, y está haciendo distintas inversiones perdón, y bueno, puede ser una opción para ver qué pasa, pero claro. es más riesgoso y ahora, por ahí, perdón sí, dale, dale. No, por ahí, si, pensando en el otro lado si le sobra, ¿es momento de invertir o no? espera a ver, siempre en las crisis dicen wait and see cierto es decir, esperar y ver sí. o sea, hoy estamos en una situación de gran incertidumbre entonces, estamos hablando de invertir, sí. ¿cierto? Que significa me pongo un negocio, sí, sí, sí, compro sí, sí. cosas, este, bueno, depende, a veces hay que aprovechar la regla general de la economía, tenés que comprar cuando es barato y vender cuando es caro, ¿cierto? Si hay cosas que están baratas, puede ser el momento para poder posicionarse, ¿cierto? A ellas son opciones microeconómicas, uh -huh. que es muy difícil, uno puede darle información general, pero cada uno podrá ver la oportunidad. Claro. ¿Tienen alguna capacidad de ahorro los mendocinos? Te quedaste con una pregunta ahí colgada, sí, pero sí, sí. en un ratito volvemos sí, ya porque ya estamos con Julián Chávez en la calle. ¿Hay alguna capacidad de ahorro? Ya vamos un poquito más eh, a, a este tema, pero desde lo primario. Si en principio tenés ahorros, después ves qué haces, pero el tema es si hay algo de ahorro. Hola, Juli Cháver, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están? Qué lindo saludarlos. Qué fría la mañana. Mira, toda esta gente. Siempre pasa lo mismo. Estamos por salir al aire y la gente flota. Un segundo antes se suben todos al micro. Por suerte, del otro lado hay gente. Vamos. Vamos a preguntar eso porque no es fácil. Hola, mujer abrigada. Hasta el barbijo es abrigado. ¿Tu nombre? Sandra. ¿Te abrigas mucho a la mañana? Eh, no, no mucho, pero sí, con el frío que hace... Mirá, esto es buenísimo. <risas> Tenés que dejar un dedo afuera para usar el teléfono. Lamentablemente sí, es bueno, muy frío, Pero es un Mendoza. solo dedo. Escuchame, es solo Sandra, dedo. pregunta difícil. Dice, ¿tenemos alguna capacidad de ahorro? ¿Tenés en algún momento del mes decir, estos dos mil, tres mil pesos los voy a dejar en esta cajita, los voy a apartar para tal cosa? ¿Ahorrar? ¿Podés ahorrar algo? La verdad, en este momento no se puede. Cero. No se puede. Con solo ir al supermercado a comprar, que los precios cambian cada momento, es imposible. Mirá, permitime esto, permiso. A Mostrame esto. Ah, lo guardaste. Mirá, querés ser mi novio. ¿Cuánta plata que tenés? Escuchame. <risa> Todo bien, te Vení que te veo y seguís trabajando. ¿Posibilidad sí. de ahorro alguna? ¿Decir estos mil pesos son para tal cosa o no? Y antes se podía, hoy en día como... En... ¿Nada? No, casi nada. Lo que tiene es que todos los días aumentar algo. A mí me Me dijiste casi. Sí. O sea que algo podés sacar para otra cosa, sí, para... ponele que así, bueno, agarro 500 pesos, o no ahorrarlo, ir comprar para ganarle la inflación hoy día, para mañana no, o sea que que no saca, comprarlo con aumento. Vas y compras antes. Antes. Uh -huh. ¿Qué compras? Sí. Y, por ejemplo, lo que es el tema de construcción, carísimo. Tenés mil, mil doscientos pesos, anda a comprar un hierro, una varilla del 8, del diez, lo que querás, porque la semana que viene está más caro, seguro, fajado. Bueno, le pasa Así a Gerardo es. que tiene que construir. Señora, ¿cómo está ¿Te vas a tomar un cafecito? Sí, sí, porque tengo frío, la Qué verdad. ¿Frío que es. que... Mirá, hay la campera de cuero estelada. <risa> Escuchame una cosa. ¿Podés hacer en el mes algo de retir... sacar un poquito de plata para ahorrar de alguna manera? Sí, sí, a veces. A veces sí, a veces no, porque como está la situación, hoy comprar una prenda. O vas a comprar, por ejemplo, vas a la verdurería, compras una cosa hoy día y mañana no la volvés a comprar al mismo precio. Porque... Ahora, o sea, lo mismo que me decía él, si podés ahorrar un poquito lo usas para comprar alimento. Y sí, lo que es alimento y calzado, porque las cosas en la construcción están demasiado caras. También tenés que construir o arreglar alguna parte de la casa. Eh, no, ya lo hice ya, pero mi hijo está construyendo y bastante que le cuesta, porque hoy compro una cosa y mañana está bastante... ¿Y los zapatos cómo te ha ido? Están carísimos. ¡Ah, ni hablar! No, ni hablar, el calzado y la vestimenta, ni hablar. No, no, no. difícil! Bueno, sí. disfruta tu café. ¡Ay, la persona que teníamos acá! Vení, Gerardo, ¿cuánto nos podemos mover? Vamos a ir despacito. ¿Se han dado cuenta, chicos, que si tienen un poquito de plata compran comida... ...esperando, digo, los días venideros... ...un casco... ...te saludo, ¿tú qué haces? ¿Tu nombre? Bien, Ramón. Después, ¿Tenés tres cascos? ¿Por qué tenés tres cascos? Uno, dos, tres... ¿Qué haces, Ramón, de tu vida? ¿Qué Laura? Mantenimiento de la fuente. De la fuente. O sea que estás laburando, por eso el casco... Puede ser. Ramón. ¿Te pasa en el mes que puedes destinar algo de plata para ahorros? Decir, voy a pensar en las vacaciones, voy a pensar en, no sé, en otra cosa o estás muy al día. No, al día. Andamos al día como todo, creo. ¿No puedes recorrer un poquito de plata para nada hoy por hoy? No, lamentablemente no. ¿Y las tarjetas cómo están? A full. A full. O sea ¿Qué que te pasa a... lo que nos pasa mucho que es cobrar y el 50% del sueldo se va en tarjetas. Efectivamente. Bueno, ¿en qué estás pensando más allá que no es el día a día de Tal gasto lo voy a hacer tal mes, ¿estás pensando en algo así? Sí, en este momento no, porque no sabemos cómo está, la situación está mal. Está bravo, ¿no? Está bravo, sí, la verdad. Bueno, a conservar el laburo, <risa> maestro. Suerte, Vengan. Es. Bueno, está, me parece que están todos por el mismo lado. Igual, a ver a quién... Hola, mi amigo. ¿Tenés tío? la mano calentita? Porque la tenía <risa> los Bueno, cafetero el hombre. ¿Podés sacar algo de plata en algún momento del mes para algo? No, acá es el día a día. Esto todo el día a día. ¿Y para comprar los insumos de tu laburo, del café, de las tortitas, de la factura? Eso sí, eso sí, lo luchamos. Pero los precios van todos los días variando, así que. Escuchame, ¿qué te.? La, ¿La ropa? A, ¿Algo para comprar para la casa? ¿Algún electrodoméstico? ¿Cómo haces? Y financiarlo. Tarjeta. Claro, tarjeta. A morir. a morir. ¿A morir? ¿Qué vamos a hacer? ¿No queda otra? No queda otra. Salude. cámara no, calentita. Venga, que le quiero hacer una pregunta. Primero saludarla. Hola. ¡Hola! Buen día. Venís, pero pues, con sí, velocidad. Entrada concentrada porque estoy No quiero que se te va del micro. Mira, tu mes, programás tu mes. Sí. ¿Te pasa en algún momento decir, estos mil pesitos los voy a ir guardando? ¿Estás pudiendo ahorrar de alguna no, manera? No, imposible. ¿Nada? Imposible, no, no, no. Imposible ahorrar. De hecho, uno hace planes o se proyecta y dice, bueno, para tal mes voy a invertir en esto y no, no se puede. Llegado ese mes ya... El, la plata que ahorraste ya perdió el valor. Eso pasó un o, montón. O la inversión que ya tenías ya... Y eso po eso poco que ahorraste te pasó decir, voy a comprar dólares, voy a... Sí, en su momento, de hecho, hemos querido eh, invertir en dólares para decir, bueno, tenemos esto ahorrado porque sabemos que cuando aumente vamos a poder invertir en algo y no. ¿No alcanzaste pero ni a comprarlo? Podido. No, no, imposible, imposible. Hemos tenido las buenas intenciones, por supuesto, pero no se puede. Claro. Tu mente proyecta. De pero hecho, no. antes ya de cobrar el sueldo, ya está, ya el sueldo ya está gastado. ¿Con las tarjetas? Por supuesto, sí, en tarjeta, en la escolaridad de los niños, eh, en cosas que se te van gastando. De hecho, todos los días salís y lo que creíste que salía tanto ahora está el doble. Imposible. La canasta básica familiar no. El sueldo no cubre la canasta básica familiar. Pero están, todos comen y todos están sanos. Decime sí, algo supuesto, bueno, pues me deprimo. Por supuesto, sí. No, no, no. Mientras estemos sanos, eh, yo creo que estamos bien. Yo Eso es lo positivo. Y a seguir la vida. Hay que seguir adelante, trabajar, hay que levantarse todas las mañanas. Mira, acá están los chicos, el café, yo los veo todas las mañanas con el frío. Y uno se hará trabajar igual. No queda otra. Y se motiva igual. Sí, por supuesto. Y con ese gorro, ¿cómo va a estar motivada? <risa> Gracias. ¿Qué tiene que ver? Bueno, Julián, por favor. fíjense que están todos más o menos en la misma. ¿Qué tiene que ver? No, necesitaba decirle algo lindo porque me estaba deprimiendo. Fíjense que están todos en la misma, chicos. Bueno, sí, sí. creo que estamos todos en la misma, ¿no? Queremos ahorrar, queremos proyectar, pero hoy por hoy no podemos. Bueno, lo que te contaba esa... justo, justo. Sí, sí, me parece que es tal cual, que uno dice, bueno, me, me tengo que comprar esto, pero voy a esperar al mes que viene y no tenés mucho margen de maniobra. El mes que viene seguramente no vas a tener. Mm, Déjame saludar a los chicos. ¿Cómo anda, mi amigo? Bien. Qué buen corte de pelo que te has hecho. <risa> ¿Peluquero o familiar es esto? Familiar. ¿Quién le hace ese corte de pelo hermoso al niño? No sé, un peluquero que tiene él. Ah, ¿y no lo, y no lo quiere compartir? No, parece. Madre, te cierro con este chico. Sí. ¿Te pasa con niños, chicos, con todos los gastos que tendrás? ¿Podés sacar algo de plata para ahora decir esto para las vacaciones, esto para el verano, esto para la ropa, o vas día a día como podés? La verdad podés? que eh, un mes tiene que ser para la ropa y otro mes tiene que ser para la casa, porque está difícil la situación. Cuando ahorras para la casa, ¿para qué ahorras? Y más que nada para poder construir algo en la casa, mejorar la casa, la vivienda, por los chicos. Pero un poquito por mes algo de sí. algo separa. algo separo para sacarlos a ellos a pasear separar los pesos qué haces compras dólares pones un plazo fijo o lo pones en una cajita no lo, lo ahorro en la casa mejor <ríe> de mes a mes pues con lo que sí. aumenta de mes a mes porque con lo que aumenta todo no alcanza para nada decimos un lugar que lo hayas podido llevar a pasear que hayas dicho mira esto lo hice con mis ahorros y al cine al cine lo hemos podido llevar lo hemos podido llevar qué viste en el cine ¿Ah? qué viste cuando fueron al cine qué vieron Story, story. ¿Qué tal estaba? Más o no, menos. ¿Más o menos? ¿Se gasta la plata en peluquero y le dice a la madre que está más o menos el cine? Choque los cinco. Te tiene que gustar la película, nene. Este, este niño, a la ¿verdad? fuerza, sí. con lo te, que cuesta. Te tiene que gustar, ¿no? Pero uno como padre lo tiene que obligar. Y si no, penitencia. Dos días sin comer. ¿Ah, no te gustó la película? Para que aprenda, para que valore lo que hacen los padres. Ajá. Eh, Juli... Cual. Juli, muchas gracias. Me parece que está quedó acuerdo. clarísimo que um, si te sobran unos pesitos y los, los querés guardar, en realidad es para usarlos ahí, en el momento, rápidamente. Y sí, y sí. Es así. Nos pasa a todos, chicos. Nosotros que tenemos trabajo en blanco también nos pasa, así que evidentemente está peluda la cuestión.